Eh, mi nombre es Carlota Muñoz y vengo de representación de la Universidad Politécnica de Madrid como alumna de Ingeniería de Diseño Industrial. Y, eh, bueno, ¿cómo surgió Innova Lavapiés? Bien, eh, la universidad, en especial la Escuela de la City, ha tenido desde hace un tiempo conexión con el barrio de Lavapiés porque somos vecinos y entonces hemos desarrollado distintas iniciativas. Pero fue durante la COVID-19 cuando la Asociación de Vecinos Comerciantes y Vendedores de Lavapiés con la que teníamos contacto, detectó la necesidad de fomentar la digitalización y en especial la comunicación y eh, la identidad de marca de los establecimientos a través de acciones formativas. Entonces nos lo dijo la universidad y Óscar Santos Sopena, que es el director de la Junta de Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento, y yo, pues decidimos llevar a cabo este, este proyecto. Bien, entonces fue cuando media la Prado nos seleccionó en la convocatoria de construir barrio en la pandemia y nos dio la oportunidad de estar en contacto con una red de colaboradores genial porque eran profesionales expertos en la materia de, de, de diseñadores, eran eh, de marketing digital, de publicidad, coordinadores de otros proyectos con experiencia, de todo, que fue muy enriquecedor y también con alumnos que habían sido formados con esta, este ámbito y estaban interesados en llevar un proyecto real. Por eso eh, decidimos llevarlo a cabo. Bien, eh, la Juntía de Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento, que os he comentado, desarrolla distintas iniciativas partiendo del ecosistema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 establecido por las Naciones Unidas. Eh, y en especial, Innova Lavapiés pues, parte del número 4, Educación de Calidad, y el, número, eh, y el número 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. Y con ello consigue un triple beneficio. Uno, los comerciantes porque adquieren conocimientos y lo pueden plasmar sobre su, su negocio y incrementar las ventas. Dos, porque la asociación consigue ayudarles. Y tres, porque los colaboradores de Media Lab y la universidad adquieren conocimientos sobre un proyecto, enfrentándose a un proyecto real de, de un barrio de Madrid. Bien, entonces lo primero fue eh, realizar un diagnóstico previo con eh, distintas mmm, cuestiones que eh, lanzamos a los, a los establecimientos del barrio si había sido afectado por la COVID-19, en qué elementos, si habían pensado en la innovación, si habían pensado en el mundo digital para, para impulsarse, para reavivarse otra vez. Entonces detectamos una necesidad, que fue los talleres de intercambio de ideas, en especial de comunicación digital, de identidad corporativa y a través del aprendizaje de conocimientos tecnológicos. Entonces dijimos, vale, pues creamos InnovaLavaPies basado en estos tres objetivos y ofrecemos un proyecto piloto basado en seminarios, en encuentros, en talleres, para lograr este, tercer, este triple beneficio del que hemos comentado antes. Entonces, ¿cómo fue la investigación? Bien, pues fase 1. Eh, la asociación nos puso en contacto con los establecimientos del barrio y desarrollamos un cuestionario, como vemos aquí, y fuimos negocio por negocio, pasándonos y haciéndoles ciertas preguntas de las que adquirimos pues, un montón de, de información como si eran pues, avanzados, si eran hosteleros, qué valores tenían, los canales de comunicación con el cliente y sobre todo las necesidades que tenían. ¿Por qué nos contactaban? Porque vamos, se apuntaron a, a Innova Labapis, muchísimos establecimientos, nos sorprendió y todo. Así que llevamos todos esos establecimientos a un aula de la City de la Universidad y desarrollamos una primera sesión formativa, donde ellos mismos pues indagaron en la esencia de la Labapius a través de lluvia de ideas, en la importancia de, de la identidad corporativa y, y se hicieron un autodiagnóstico de su situación de, del negocio con respecto al mercado. Con lo cual, pues les dejamos como de deberes <ríe> eh, desarrollar ese autodiagnóstico de identidad corporativa para que lo hicieran y lo pensaran. Entonces fue la fase 2, cuando nos metimos en Media Lab Prado y tuvimos esta oportunidad de entrar en contacto con tantos colaboradores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues coger toda la información que habíamos recopilado y transmitírsela a ellos para estar equilibrados. Además, pudimos traer a, la, a Mediala Prado a la directora Mercedes Aracho de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés para que ellos mismos pues tuvieran un contacto más cercano con, con el barrio y pudieran preguntar lo que fuera. Entonces fue cuando empezamos a desarrollar el proceso creativo que como han comentado mis compañeros, eh, fue pues, un poco difícil, porque todos tenemos visiones distintas eh, y funcionamos distinto. Pero bueno, fue muy enriquecedor porque al final sí que llegamos a un punto en común. Pero bueno, eso es lo bueno eso es la gracia, no porque si no fuera fácil no tendría gracia, si no fuera difícil. Y eh, entonces nos dividimos en comunicación e identidad, según lo que, los mejores roles de cada uno. Entonces eh, pasamos a la fase 3. Aparte de desarrollar esas experiencias piloto, eh, quisimos crear una red de colaboración eh, de todo, de tanto el alumnado de la Politécnica como el alumnado de fuera, como vecinos, negocios, entidades culturales, así crear una, un, un centro urbano y, y además es que los colaboradores iban avisando a pues yo tengo un amigo que sabe de tal, yo tengo un amigo que sabe de tal, entonces al final pues se sumaban más, más y podíamos hacer esa red de colaboración de la que hablábamos. Entonces llegamos por fin, después de un largo proceso, a desarrollar estos talleres formativos para los comerciantes del barrio Lavapiés, que se basan en, en seis eh, de momento. El kit de supervivencia digital, que sería el número cero, lo tendrían que hacer todos, y luego desarrollamos pues uno: el primero de tu marca, el segundo de conoce a tus consumidores, el tercero de identidad visual, el cuarto de fotografía y el quinto de escaparatismo. Cada, tenemos de cada uno los plannings hechos, de dividirnos en grupos y desarrollarlos para ya ponernos a tope con ello. Entonces ya lo último fue, vale, ¿cuál es nuestra visión de futuro? Pues es desarrollar estas acciones piloto, que de las que hemos hablado, en el próximo año, en enero, en febrero y en marzo. Después, replicarlo, porque estas acciones no son solo para X establecimientos, sino para todo tipo de establecimientos, de este barrio, de otro barrio, para conseguir expandirnos y de aquí a un año o a cuando sea. Con lo cual, hacerlo de forma global. Y luego también es promover una sostenibilidad global para, para todo. Con lo cual, nada muchas gracias a todos y en especial quería agradecer a Medialab por, dar, por darnos todos los medios y toda la ayuda de los mentores, los mediadores de verdad, que nos ha ayudado muchísimo y ha sido un proceso súper enriquecedor, nos ha encantado y seguiremos con ello.